tal vez tengas tú la opción de admitir a otras más personas que cuando una vez que yo comience yo creo que no va a ser difícil estar diciendo

presentando una una presentación me confirma si lo ven

de la Universidad Nacional de la de México. de título de El movimiento fue de modelo de de de de los para producir los de de el de de de de de de

la distribución porque eres diferente a la

Por el caso, eh, me vuelvo a repetir que está en. que, que está en la en. ya, sí, Ya, vamos a continuar. Sí, me bueno, la primera. Eh, la a fue más en la más de producción pero tanto que necesitamos que de la

D social. En un estamos en la Comisión de la de la hipoción, y necesitamos la de la Corte también la recibas. los para, para, para el la la

De, la, de, de, cada uno de, los, de cada uno de estos registros. Para Tomás Omi y Nereo, logré compilar más o menos 360 registros. Pero para trabajarlo en, en, en ARMAP y, y Maxen, necesitamos básicamente tres, tres columnas: ¿no? una de la especie.

De, eh, las, y las coordenadas tanto de, latitud como, tanto de longitud como de latitud en coordenadas decimales y en un formato que se llama CSV, eh, Separated Values Estos datos eh, vamos a incorporarlos a, a, un, pro, a un proyecto de ARMAP

este caso el proyecto lo vamos a llamar Tecindereo Jun, por lo que viene de junio, que es que vuelto a, a repetir esta, estos resultados. ¿No? Y los, eh, los, los shapes de los países de Perú y Ecuador los he bajado de DivaGIS, que son accesibles y gratuitos.

Para cargar los, ah, perdón, con la opción de, como seguramente muchos ya saben, de Add Data. Para cargar los registros de Tomazones y Mereos, o sea, esa, ese archivo de CSV, usamos el, la opción de ArtToolbox. A ver, vamos a moverlo acá. De, de uh, ArtToolbox, Layers and Tables.

Y make x y y layer de esta forma cargamos el archivo CSV y lo tenemos aquí en layers eh, ah, para decirles nomás que como les dije tenía 360 registros pero preferí

antes de ingresarlos al Armap, hacer ya una selección de las localidades únicas. ¿no? Entonces, lo que yo he cargado acá ya es mi, mi archivo CSV de localidades de localidades únicas. Uh, un ratito, si me permiten, voy a dar acceso a unas personas más que he escuchado que están pidiendo acceso.

tres, cuatro. 4,

Entonces, eh, continuamos. Eh, Nos puede servir para hacer un repaso nuevamente, como les dije. Estoy introduciendo, como haciendo un repaso, entonces les eh, he hecho una

he añadido al proyecto del de ARCMAP mis registros de coordenadas únicas ¿no? se puede haber hecho también eh, con todos los registros totales eh, hay opciones para ir filtrando las localidades repetidas ¿no? pero yo prefiero hacerlo, eh, bueno prefería hacerlo manualmente ¿no? entonces estos son ya registros de, de localidades únicas y previamente he eh,

añadido al armar los shapes del, de Perú y, y, y Ecuador son los lugares donde se encuentra esta especie muy bien eh, entonces toda esta información lo como lo que hemos eh, agregado todavía es un es un archivo temporal lo guardamos con data export data

para que esté ya grabado en el, en el ARMAP. ¿No? Ok, entonces, eh, eh, mi, mi data de localidades únicas son 102 registros, eso es lo que estamos guardando. ¿No? Bien, ya tenemos entonces las, las localidades, incorporadas al ARMAP las localidades de registro,

esta es el, la pantalla del working, donde se muestra, aquí tienen, por si acaso no los conocen, el, el link o el enlace donde pueden bajar la, la información de, la, de estas capas. Eh, vamos a escoger una resolución de 30 segundos, que es aproximadamente celdas de un kilómetro cuadrado. Todas estas descargas se hacen en raster y van a bajar en formato...

Sí. Eh, es gratuito. Hay un montón de información con que es, que es, que es gratuita. Entonces, eh, una vez que se han, se han bajado eh, en la carpeta que ustedes deseen, eh, yo la he llamado WorkClean presente. Todas estas con la opción Add Data la vamos a, a incorporar al proyecto de

map ¿no? como ven acá el tipo de es un raster en realidad es un tip es una imagen el Worldclim tiene la información de, de los modelos climáticos para todo el mundo ¿no? entonces esto es lo que van a lo que van a jalar lo que se va a bajar de la internet

¿no? Es de todo el mundo. Entonces uno tiene que darse el trabajo de hacer un corte o hacer un filtro para la zona que uno desea trabajar. ¿no? Bien, acá tenemos, este, bueno, detrás de esta, de, este, de esta ventana tenemos todos los clean que hemos bajado. Para hacerlo mejor visible usamos la opción de en Layers, clic derecho, Collapse All Layers

y vamos a tener una mejor visibilidad. ¿No? Entonces, eh, continuamos. Como necesitamos un área de, para trabajar con Max, necesitamos dos cosas, un área de calibración y un área de proyección. Vamos a ir eh, precisando a lo largo del

de la presentación, en qué consiste cada una de ellas. El área de, pre, el área de calibración es básicamente el área con las cuales voy a comparar los datos de ambientales que yo tengo de cada uno de mis registros. Entonces, como yo tengo 102 registros, yo tengo datos ambientales de cada uno de ellos. Entonces, el área de calibración va a ser contra, quién puedo, contra qué área puedo comparar

para saber en esa área por qué esa especie eh, no está presente o por qué podría estar presente. Entonces, vamos a usar estos 102 registros para crear una área de calibración que va a ser como un, como un polígono que incluya todas estas áreas. Esto se hace usando en ArcMap la opción de Geoprocessing Buffer.

¿No? Y vamos a escoger un buffer de 0.5 grados, que es alrededor de 55 kilómetros para cada punto. Quiere decir que alrededor de cada punto de registro vamos a crear un, una circunferencia con un radio de 55 kilómetros. Eh, obviamente uno determina el buffer según el conocimiento de la especie, su capacidad de dispersión, la presencia de barreras

etcétera, etcétera, ¿No? Entonces, eh, eh, lo ideal es no tener un bajar demasiado grande, ni tampoco demasiado pequeño, sino un área donde uno puede tener una idea de que esa especie podría estar presente en esa... Eh, o podría que casi con seguridad uno podría decir que podría, esa especie podría estar presente

por eso ya escogí para esta especie andina un área de buffer de 0.5 grados. muy bien entonces eh, como les dije esto se hace con la opción de geoprocessing buffer ¿no? y ponemos en, en input eh, nuestra, nuestra shape de que hemos creado

eh, de, los, de los puntos en output vamos a poner el resultado como, eh, como queremos el archivo que se llame yo le voy a, a llamar desinherido buffer June. o sea la carpeta de salida este es el resultado como ven cada registro eh, ha servido de base para hacer un, este, este buffer y en la

y en el proyecto se ha cargado también esta capa buffer. Tenemos que hacer entonces ahora, para que todo esto sea consolidado en una sola área de calibración, juntar todas estas áreas buffer en una sola. Esto se hace con la, nuevamente con el tab geoprocessing, con la opción mm. de disolver. Seguimos entonces.

Eh, me va a salir una ventana donde me dice cuál es mi archivo de entrada, que es el que ya había creado, el buffer-yum, y el, cuál va a ser el archivo de salida. Eh, le agregué al buffer-yum la, la palabra de dissolve para que sea informativo, no saber qué es lo que está haciendo. Seguimos y tenemos ahora ya una sola área, que es la de

la vamos a llamar de calibración. Ustedes pueden notar que hay una pequeña zona que eh, sobrepasa la línea de costa ¿no? y obviamente no puede estar allí la, la especie. ¿no? Entonces tenemos la opción de poder cortar esa zona eh, con, la, eh, con la opción de clip. Eh, nuevamente geoprocessing clip

vamos a cortar esa zona que está en el mar eh, en la ventana que sale vamos a poner eh, la, el archivo de entrada que es TISOL. ¿no? y contra qué máscara la vamos a cortar ¿no? entonces como no queremos que sobresalga de los límites de Perú y Ecuador la parte terrestre el, la máscara va a ser eh, el archivo que había bajado de Ibaquis

que es Perú, Ecuador. ¿No? Ahí está. Y output uh, le voy a poner un nombre. En este caso, he puesto calibración clic. Nuevamente, tratando de que los nombres sean eh, informativos ¿no? y me ayuden a, a, a ver qué es lo que significa cada uno de los archivos. ¿No? Apretamos el OK

y tenemos ya el, el archivo del eh, área de calibración cortada como ven acá ya no aparece fuera de, del mar Entonces, esto lo hemos exportado en, eh, nuevamente como la, la opción que se crea es eh, es un archivo temporal lo guardamos en este caso preferí guardarlo ya como desinereos de un calibración

este va a ser entonces mi área de calibración ahora tenemos que hacer lo mismo con el área de proyección ¿no? eh, ¿qué cosa es el área de proyección? el área de proyección va a ser en qué otras zonas de Perú y Ecuador fuera del área de calibración podría estar presente eh, esta especie llamada de ¿no? es decir

si ven aquí el cursor, en qué otros sitios fuera de este área de calibración, más al norte o más al sur o más al este, podría estar esta especie. ¿No? Como repito, eh, estas son las dos áreas importantes que tenemos que de desarrollar eh, antes de trabajar con Max. Uh, ya, yeah. bien. Ahora...

Uh, uh, si me permite un ratito otra vez hay unas personas que están pidiendo invitación uh, uh, con las disculpas del caso vamos a admitir a mateo a alan damián y creo que estos ya van a ser los últimos van a disculpar pueden seguir viendo la a través del

de la página del Facebook del museo. Y ya Y ahora sí ya vamos a cerrar la admisión la, la por ahora. Ya. Como, como recordarán, todas las variables ambientales que hemos bajado son para todo el mundo. ¿no? Y, eso va, y eso hace que el

el, el proyecto de ARMAP sea muy lento si es que no si es que seguimos trabajando con todas estas variables ambientales a nivel del mundo lo que mejor vamos a hacer es cortar todas esas variables ambientales que están fuera de las áreas de nuestro interés, es decir, fuera del área de proyección, fuera del área de, de, del área de calibración entonces vamos a tener solamente variables ambientales para estas dos eh,

¿no? Esto ya se hace, eh, usando estas dos comunas. ¿no? Recuerdan que hemos creado ya el área de calibración, que lo hemos llamado eh, T-SIN, T-SIN Heredos, hecho en junio, y el área de calibración. ¿no? Y como un repaso para los que recién han entrado, esto lo hemos hecho primero eh, haciendo un área BASTER

cada uno de los 102 registros disolviéndolas en una sola área de, de calibración ¿No? entonces eh, esto, este recorte de las variables ambientales para el área de calibración lo hacemos con Art Special Analysis Tool Extraction y Extract by Mask ¿No? como vamos a hacer

esto para cada una de las 19 variables ambientales, hay una opción que se llama Batch. Esta la, la obtenemos haciendo un clic derecho en Extract by Mask. Va a salir la opción Batch y esto nos va a permitir en una sola rutina hacer el corte para todas las 19 variables ambientales

nos va a salir esta, esta ventana que es el batch, en donde en el input raster vamos a poner todas las 19 variables ambientales y en la columna de la derecha nos va a pedir eh, el raster de la máscara, que es el área de calibración. ¿No? Cargamos acá el área de calibración. ¿No? Eh,

Fácilmente esto se hace con copy and paste. No tienen que estar digitando cada una de ellas. Copy and paste, copy and paste. Para todas ellas ¿no? Y lo siguiente que nos va a pedir es uh, dónde se va a guardar cada una de estas eh, capas cortadas. ¿no? Es el output raster. Eh, para esto eh, vamos a crear una carpeta eh, eh, llamada RAS porque va a ser

el, la capa que vamos a cortar va, va a seguir siendo todavía un raster ¿no? y para cada una de las eh, capas climáticas ¿no? vamos go, ok y acá están ya copiadas todo, ah, disculpen, a ver, acá he hecho para una para la primera eh, capa ambiental ¿no?

Entonces, eh, para poder llenar el batch, yo simplemente he copiado esto y he hecho un paste para todas las otras celdas y después he modificado la terminación, ¿no? Bio 1, Bio 2, Bio 3. Acá hay que tener mucho cuidado de que eh, sean exactamente iguales, ¿no? Que correspondan a, a la capa del working que se ha bajado. Si este es el 1, este debe ser el 1, es el 2.

El dos, un pequeño error o descuido puede malograr eh, mucho de resultado ¿no? entonces hay que tener mucho cuidado no dejar espacios entonces eh, todo esto lo he hecho con copy y paste ¿no? modificando solamente las, las, las terminaciones ¿no? antes de dar ok tenemos que ir a unas opciones de setting aquí en la

en el tab de Environments, este, cuando entramos al tab de Environments van a salir todas estas opciones, vamos a la opción, abrimos la opción del de Output Coordinates, en el Output Coordinates puede ser eh, cualquiera de los rasters originales, okay. lo que queremos saber es eh, cuáles son las, las, las coordenadas, el sistema de coordenadas que se va a usar

yo escojo el primero Entonces, seguimos en la opción de Processing eh, Extend voy a poner el Shape de, de Calibración John Calibración recuerden que esto ya lo hemos obtenido después hay otra opción uh, allá. en Processing Extend se abrió otra sub

ventana aquí en Extend pongo el, el, la capa de calibración en snap raster igual pongo cualquiera de las variables del working eh, en la opción de raster analysis pongo también una capa del de working y la máscara y la máscara, perdón, la máscara con la que voy a cortar

y, es decir, las variables es que, eh, climáticas que necesito solamente para esta zona de calibración. Bueno, hay varias opciones, pero la rutina es bastante eh, straightforward. Eh, básicamente repetir lo que lo que yo he hecho. ¿no? Damos, recién, ahora entonces damos la opción OK, OK. ¿no? Y tenemos eh, los nuevos BIOS.

Los 19, los 19 bios en, en resumen, un bio va a ser la información con la, la información, con las variables ambientales, solamente para el área de calibración. Recuerden que lo que estamos haciendo es cortar la información de climática para el área de calibración. ¿no? Entonces, todas estas van a estar guardadas en una carpeta

en la carpeta RAS, que significa raster. Eh, pero para hacer usada esta información en, en otros programas y en paquetes de R, el, el raster no me ayuda. Tenemos que convertir, convertir eh, esa información de raster a ASCII. Esta tenemos que convertirla entonces a ASCII cada una de las 19 variables

usamos la opción de Art Toolbox, ¿no? Conversion Tools, de eh, convertir Raster to ASCII. Como vamos a hacerlo para las distintas variables climáticas, en lugar de hacerla uno por uno, podemos usar nuevamente la opción de Patch. ¿no? Y esto, hacen clic derecho, acá en Raster to ASCII, y me va a salir esta ventana nuevamente de Patch, que como ya lo hemos hecho antes, a la

ya estamos un poco más generalizados ¿no? en el input raster vamos a jalar todas las informaciones de estos 19 eh, variables aquí lo jalamos ¿no? y aquí ya están incorporadas uh, las 19 uh, y en el, el, el la terminación as que es la que queremos que, que resulte ¿no?

Eh, al igual que en, en el proceso anterior, con copy and paste llenamos todas las celdas y simplemente cambiando la um, extensión. ¿no? Acá voy a poner bio01, después bio02, 3, hasta bio19. Y este sería el final. ¿Sí? Entonces acá ah, ya podemos aplicar. Aquí.

Y me va a convertir toda esta información de raster a ASCII uh, bien, entonces resumiendo con todas estas op opciones he obtenido la, las variables climáticas cortadas, o sea estos BIOS son las variables climáticas cortadas solamente para el área de calibración

es área que, que está al sur de Ecuador y del norte de Perú. ¿no? Pero como son raster, las he convertido a ASCII. ASCII yo lo voy a poder usar en, con R. ¿No? El otro área de importancia que hemos dicho es el área de proyección, que en nuestro caso es Perú y Ecuador. Tenemos que hacer lo mismo. O sea, cortar todas las variables climáticas solamente para el área de proyección.

Solamente tenemos que repetir todo el procedimiento que hemos hecho para el shade de Perú y Ecuador, guardando uh -huh. la, los resultados en la, en la subcarpeta RAS, los nuevos raste y en la subcarpeta ASC, los nuevos ASC. Entonces esto ya podemos pasarlo porque lo, lo conocemos.

Uh, vamos a entrar a, a otra parte del, del análisis que es ver cuál es la correlación entre la, las variables predictoras. Tenemos 19 variables de ambientales. Esto es mucha información. Son informaciones de temperatura. 11, 11 variables son de temperatura y el resto son de precipitación. Eh, lo ideal es tener la menor cantidad de variables posibles. Eh, 3 o 4, 5.

¿no? Y, y entonces lo que, lo que hacemos para escoger estas variables es eh, ver una de las alternativas ¿no? se puede usar una correlación de Pearson para ver cuáles son las que están correlacionadas se puede hacer un análisis de componentes principales o simplemente escoger una variable en base al conocimiento que uno tenga de la, de la especie ¿no? eh, nosotros vamos a usar un programa que se llama NMT

para hacer una, una correlación. ¿no? Eh, una correlación de PIRS. Y de estas 19 escoger unas, unas pocas. ¿no? Entramos al programa NM, NM tools que igual está en la internet. es eh, Se puede bajar, es gratuito. Y vamos a abriendo NM tools, vamos a la... A,

al tab de Options, y dentro de Options, a NM Tools Options. Abrimos esta NM Tools. Y eh, eh, tenemos estas alternativas, ¿no? Eh, Que no son muy confusas, aunque quizás lo parezcan Vamos a la opción de Resampling, donde simplemente tenemos que poner la información que, que necesitamos, ¿no? En Layers de Directory,

vamos a poner los ASCII que vamos a querer relacionar o relacionar, o sea aquí eh, cargamos eh, la carpeta donde están las 19 ASCII que hemos creado anteriormente y en output eh, directory vamos a poner el archivo de calibración que vamos a obtener o que el programa va a obtener

salvamos la, estas opciones o sea esta información vamos a la opción siguiente en el tab NM, NM measurements and tools está la opción de correlación hacemos un, el clic en esta opción de correlación ¿no? Eh, me va a salir esta ventana donde me pide que agregue los archivos ASCII

que van a ser correlacionados, nombramos aquí, la, eh, le ponemos el nombre al archivo de correlación, Yo lo llamo correlación y vamos con Go. Entonces aquí está cargada ya las 19 variables ambientales que están en la carpeta ASC,

Hacemos eh, con el Go y termina el análisis. Ahora, este eh, resultado también está en un archivo CSV que tenemos que leer con Excel. Abrimos ese archivo CSV, que es un formato de como TXT, pero delimitado con comas. Y van a tener una, un archivo...

Eh, parecido a esto ¿no? donde está la correlación de cada una de las variables contra todas las otras variables entonces, ¿cómo escogemos cuáles de estas variables eh, vamos a seguir utilizando en el resto del programa Max. Eh, uh, este es un eh, una, una pantalla de la

de cómo hemos seleccionado eh, estas, estas variables. ¿no? Por ejemplo, consideramos las correlaciones arriba del 0.8 como muy correlacionadas. Entonces, por eso hemos escogido um, dos variables de precipitación, la BIO12 y la BIO13, que como ven acá, no están correlacionadas con ninguna.

Perdón, no es que no estén correlacionadas con ninguno, sino que sus correlaciones son menos de 0.8, uh, para hablar apropiada, apropiadamente, ¿no? Y también escogí eh, la variable 5 y 6, que son dos variables de, de, tempera, de temperatura, eh, si bien tienen alguna correlación, pero son, están un poco correlacionadas con otras variables, ¿no?

a diferencia de por ejemplo la, la 8, la 9, la 10 y la 11 entonces en esta prueba en este eh, análisis tenemos, hemos escogido o seleccionado dos variables de temperatura y dos variables de, de precipitación ah, ah, pueden confirmarme si me están escuchando Ahí, por favor

¿Estamos bien? ¿Pueden confirmar si me están escuchando?

ampliar la pantalla uh, ya, entonces eh, como un repaso eh, tenemos entonces ya de 19 variables bioclimáticas, hemos seleccionado 4, utilizando a, a la correlación de Pearson, usando el programa Nm NMTools ¿no? y ya tenemos también los

Uh, la información de, necesaria del área de calibración y del área de proyección entonces eh, tenemos ya casi todo lo necesario para empezar a trabajar con Maxin ¿No? en, en Maxin hay una, vamos a usar una opción que se llama Sample with Data Perdón, abreviadamente es SWD

esta opción permite que el Maxen corra más rápido y que también sea repetible. ¿En qué consiste? Sample Wish Data significa que Maxen va a leer la información directamente de la tabla que le vamos a dar. Ya no va a estar leyendo las capas ambientales, ¿no? que la hace mucho más lenta, ¿no? sino directamente de la tabla. Bien, entonces para hacer esto necesitamos dos tipos de

archivos. El archivo de presencia, nuevamente en CSV, pero a cada registro le vamos a incorporar las, las variables ambientales. Y también vamos a necesitar un archivo CSV de los datos del área de calibración, que para este caso le vamos a llamar el background. Nuevamente, estos registros del área, estos puntos del área de background van a tener sus datos

ambientales eh, en las siguientes láminas ustedes fácilmente se van a dar cuenta en qué consiste cada una de estas cosas acá hay una opción en archivo CCB de presencia que debo oh, eh, explicar un poco más una es el de las localidades únicas que yo ya no tengo ese problema porque yo ya había comenzado incorporando las localidades únicas

pero el otro es el sesgo de muestreo. ¿Qué significa el sesgo de muestreo? Eh, para todos nosotros es familiar ya que en, en un mapa de, de registros, eh, siempre hay unos lugares donde se concentran más puntos de registros. ¿no? Esto no quiere decir que a la especie le guste más ese lugar, sino generalmente eso se debe a que ese sitio es más accesible, ¿no? o está más cercano a una ciudad,

está más cerca a una carretera o que ahí hay una estación biológica donde se hecho más estudios, etcétera, etcétera. ¿no? Por ese motivo tiene más puntos de registro. ¿no? Pero esto puede eh, eh, crear un sesgo en el resultado final de Max. Entonces, para evitar eso, hay una opción que se llama adelgazamiento o FIM, ¿no? que es Que consiste en eliminar el exceso de estos registros

en algunas zonas ¿No? Ese, esa opción de adelgazamiento se hace con un paquete de, llamado sp R ¿no? donde ponemos en esta opción el, la distancia que queremos que dos registros eh, no estén juntos ¿no? podemos usar eh, 3 kilómetros por ejemplo o 5 kilómetros ¿Sí? si usamos 3 kilómetros quiere decir que

no va a haber ningunos, ningún par de puntos que esté más eh, cerca que 3 kilómetros. O si usamos la opción de 5 kilómetros, no va a haber dos puntos que estén más cerca de 5 kilómetros. Nuevamente, esto ah, se hace en base al conocimiento de la, biológico que tenemos de la especie. ¿no? Ah, en esta rutina del, de SPSIM,

para explicar así brevemente, en la opción simpar donde dice 5, podemos poner 5 o 3, o el valor que en kilómetros uno quiera poner. Otro dato importante es, este, eh, aquí en OutDase, eh, eh, el resultado, el archivo, como queremos que se vaya a llamar. ¿no? Bien, entonces esto eh, me va a permitir, eh, como resultado...

Recuerden que yo tenía uh, 102 registros de localidades únicas. Uh, si, si uso el sin el CIN de 5, ¿no? voy a obtener 36 puntos. Y si uso el de 3 kilómetros, voy a obtener 44 puntos. ¿No? Eh, como les dije, yo he escogido el de 5 kilómetros. Me he quedado con 36 puntos. ¿no? Entonces

a cada uno de esos 36 puntos le vamos a agregar las cuatro variables ambientales que he escogido. Esto se hace con la opción de Art Tool, uh, Special Analysis Tool y Extract Multiple Values to Point. Está aquí. Entonces, eh, resaltando aquí en la izquierda la la ley que voy a trabajar,

vamos a artur a Extraction, Extraction Multivalues to Points. ¿no? O sea, vamos a extraer varios valores múltiples hacia los puntos. Bien, mi input, eh, ah, perdón, eh, una vez que he escogido esta opción, se abre esta ventana. En el input voy a poner eh,

el archivo, el layer donde están las, los 36 registros, ¿no? eh, eh, yo le he llamado 5, o sea 5 de 5 kilómetros, y voy a jalar los raster, estos cuatro raster cogidos hacia esta, hacia esta ventana, ¿no? ah, continuamos.

El análisis hace ya la extracción. Cerramos. Y he abierto la, la tabla de propiedades para que vean cómo se ve ahora. ¿No? O sea, tenemos acá el layer, es y un sin file, Hacen clic derecho, buscan la opción de atributos del de layer y, y van a ver esto.

¿No? Como ven, tenemos los 36 puntos, aquí están los 36 seleccionados, eh, 36 aquí, cada uno con sus coordenadas, y a cada uno de estos registros se le ha añadido el valor climático de estas cuatro variables que hemos escogido. ¿no? Esto entonces eh, va a permitir que el Maxen ya no esté buscando de la información de la capa del working sino...

Ya le estamos agregando en esta tabla cuáles son los valores climáticos para cada uno de estos puntos. Bien, eh, como este es un archivo temporal, lo guardamos. Hacen clic derecho, data, uh, export. Este. Data, export y me va a guardar. Eh,

este archivo en, en un shape del arma entonces eh, aquí está el, el archivo el nombre que he escogido okay. cuando creamos el el shape

Repito, esta ¿no? es una, la, una vista anterior, ¿no? Estoy creando este este shape. ¿no? El Ar Arbat me va a crear eh, varios archivos relacionados al shape. ¿no? Para trabajar estos archivos en, en Maxin, yo necesito que esté en la opción de CSV. Es decir, comma separated values, ¿no?

¿Cómo hago esto? Voy a buscar en la carpeta del shape, eh, escoger solamente el archivo que se llama dbf, de base de datos. ¿no? Y voy a abrirlo. Voy a abrirlo y después lo voy a transformar en csv.

Entonces, aquí estoy poniendo el nombre que voy a... a que va a resultar al final, perdón. ¿no? 5 kilómetros CSB. Lo guardamos. Y aquí en la vista derecha tenemos eh, un previo de la información, ¿no? Aquí están los, eh, las dos coordenadas y los datos climáticos del DBF...

Y ahora está guardado en, en el archivo CSV. Entonces, ya tengo mi archivo de presencias en el área de calibración. Yo lo estoy guardando en esta carpeta que se llama el final de junio. Recuerden que es importante hacer este paso. ¿no? Tener esta información en el archivo CSV.

Eh, lo mismo tenemos que hacer con los datos del background, ¿no? ah, con los datos del background, a ver, por si se han perdido, voy a retroceder un poco para hacer un pequeño repaso, ¿no? Entonces, a ver, ¿hasta dónde? Ah, ya, ¿no? Profesor, profesor, disculpe, sí. su pantalla no se observa.

Okay. Sí se no, Si sí se observa, lo que tienen que hacer es que alguien intentó presentar, lo que tienen que hacer es anclar la pantalla del profesor. Es algo que el profesor no puede, no puede hacerlo por ustedes. Tienen que buscar el, la pantalla del profesor. Vale. Vale, gracias. Sí, por favor, nadie debe presentar, ¿no? Porque creo que crea problemas, ¿no? Y lo ideal es eh, que sus micrófonos estén apagados.

Ya, eh, entonces, como habíamos dicho, a ver, a ver, a ver dónde estábamos. Um, este, ah, sí, ya, entonces estábamos creando un, un shape de, del archivo de que habíamos eh, hecho el adelgazamiento, ¿no? Eh, que tiene las 36 localidades, ¿no? Allá, ah, lo importante, como les decía, era que.

El, eh, no tengo una lámina sobre eso pero en el, en el shape cuando creamos un shape se crean muchos archivos relacionados al shape de eso solamente me interesa el, el archivo dbf ¿no? obviamente acá sale solamente el archivo dbf porque aquí he puesto por default que me lea solamente los dbf ¿no? pero ustedes cuando exploren van a ver que hay otros archivos más

¿Por qué necesito eh, leer el archivo DBF? Porque esta tengo que convertirla a CSV. El Maxim me lee solamente los archivos en CSV, en coma, separated values. Bien. Entonces, eh, en esta carpeta sale el nombre que, a la que lo va a transformar, el tipo CSV, ¿no? Eh, ¿no?

Esto es en Excel. Es una rutina muy conocida de cómo transformar una, una extensión en otra. Cuando tengo ya mi CSV, eh, tengo este previo. ¿no? Como una anécdota, eh, hay que fijarse bien de que realmente esté separado por comas. En mi en en laptop, por ejemplo, a pesar de que yo ponía CSV...

Eh, lo guardaba como punto y coma. Eh, entonces, si no me hubiera dado cuenta, no, no lo hubiera leído más. Pero con Final Replace cambié todos los puntos y comas por comas y no no hay problema. La moraleja es siempre estar viendo los archivos que uno está creando. ¿no? Para, bien, ahora nos vamos al background.

La fase anterior, lo que hemos hecho es trabajar con el área de calibración. Tenemos 36 puntos de registro en el área de calibración y cada uno de esos 36 puntos tiene ya sus valores ambientales. ¿no? Ahora, como les dije, esto lo vamos a comparar con el área de Seed, con el área de eh, background, con el área de calibración. Entonces, pero el área de calibración que tenemos nosotros es un ras.

¿Recuerdan? Es, es el área donde hemos hecho el dissolve, el clip y tenemos solamente un, un raster que es el área de calibración. ¿No? Eh, entonces, eh, Maxim puede trabajar eh, con, por default con 10.000 puntos al azar, como lo, como lo estoy poniendo acá. ¿No? Pero esta, esta opción eh,

no es repetible, porque como estos 10.000 puntos se crean al azar, si vuelvo a hacer el, el otro análisis, va a escoger otros 10.000 puntos al azar y no, eh, nunca va a ser repetible uno contra el otro. ¿no? Entonces yo estoy usando acá la, eh, la opción, la alternativa que dio Guevara en el 2018, que el, los puntos de registro que tengo, esos 36, los voy a comparar,

contra todos los puntos del área de calibración. ¿Cómo se hace esto? Ah, obviamente, si lo voy a comparar contra todos los puntos del área de calibración, ahí ya es repetible. Y cada vez que haga el análisis, siempre va a trabajar con todos esos puntos. Y esa es una ventaja, ¿no? Porque en ciencia lo que nos interesa es que sea repetible lo que uno hace.

Entonces, como esta área eh, es un raster, ¿no? como dije, el área de calibración es un raster, voy a convertir ese raster primero a puntos. ¿no? Eh, toda esa imagen lo voy a llenar de, de puntos. Esto se hace con, con la opción de Conversion Tools from Raster y Raster to Points. Es esta de aquí. ¿no?

Uh, recordando, esta es el área, ojalá que puedan ver el, el mouse que estoy eh, señalando todo el área de, de calibración, uh -huh. el visual recordado, ¿no? eh, pero como dije, es una imagen. Entonces, esta la vamos a convertir a puntos. Eh, con la opción de From Raster, Raster to Point. Eh, me va a salir esta ventana de Raster to Point.

En el input pongo cualquiera de los bios, ¿no? Porque el tamaño de los bios van a ser todos iguales, los cuatro van a ser iguales, ¿no? Pongo uno de los bios. Uh, continuamos. En el output voy a poner, va a salir el nombre de un archivo temporal que se va a crear. Continuamos. Eh, y aquí ya se ha convertido el...

Eh, el raster a puntos ¿no? y se crea, como le dije, este esta, este layer temporal para que no sea temporal. Lo vamos nuevamente a, a guardar ¿no? allá ah, eh, para que ustedes eh, noten eh, en qué consiste esta conversión de raster a puntos. He abierto la opción de atributos de

de esta capa temporal y sale esta ventana donde ustedes pueden ver todo ese raster se ha convertido en 144.699 puntos eso es todo lo que ha hecho ha dividido todo ese raster en, en puntos ¿no? y es lo que tenemos aquí ahora, pero los puntos por sí solos tampoco no nos sirven

lo que tenemos que agregar es cuál es la coordenada de cada uno de estos puntos. Ese es el siguiente paso. ¿No? Entonces vamos a con esta opción de Features de Art Tools, Data Management, Features, vamos a agregar coordenadas a cada uno de estos puntos X y Aquí está la rutina, Data Management, Features, XY, Y coordinate.

en el input voy a poner ah, yo ya lo había guardado ya como background zoom entonces pongo el, el shape del background zoom donde están todos esos 144.699 puntos y le va a poner coordenadas este es el resultado nuevamente para que eh, vean lo que se ha obtenido eh, bueno a mí me gusta ver qué es lo que he obtenido para estar seguro de

que, eh, ha hecho el análisis ¿no? veo en atributos aquí están todos estos puntos y ahora cada uno de estos puntos tiene un valor de coordenada x, y, y, y, y, y, esto está guardado como les dije en background y para hacerlo comparable con los con la tabla del área de calibración

lo que vamos a hacer ahora es agregarle los valores ambientales a cada uno de estos puntos. Y ese es el paso siguiente. ¿No? Para esto eh, hacemos eh, extraction, extract multivalues to points. ¿No? Tenemos cuatro variables escogidas, el 5, 6, 12 y 13. ¿No? Eh,

hacemos un clic en la opción de extract multi-values to points uh, en el input me va a pedir eh, cuál es el, el layer que tiene los los, los puntos y, la, y las coordenadas eh, en input raster voy a jalar aquí simplemente los llevo las cuatro variables ambientales y, y ya

el arma lo hace y acá vemos nuevamente en atributos ¿no? están todos los valores de X, las coordenadas y cada punto de coordenada de las 144 mil y tantas tiene ya sus valores ambientales ¿no? esto es eh, el, el, el método que vamos a usar, no como les dije es comparar los, los, los puntos

de ocurrencias reales de esos 36 contra todos estos puntos que están en el en el área de calibración entonces con esto ya tenemos eh, este, ah, al igual que en el área al igual que en el área de calibración tenemos que leer el archivo dbf de ¿no? este proyecto

eh, que se ha creado del área de, de, la, de la calibración y ese dbf convertirlo a csv y, y aquí está eso se hace fácilmente con con excel o sea, hemos, hemos abierto acá el archivo el dbf se adelantó

como les dije, están todos los puntos con sus coordenadas y las cuatro variables ambientales. Para, para prepararlo uh, para Max, vamos a borrar columnas innecesarias como esta, la, las tres primeras. Vamos a borrarla. Vamos a poner solamente X, Y, esto ya está bien de las variables. Y vamos a poner una columna de background para todos los, estos puntos. ¿no?

Al final, eh, el archivo de, debe quedar así. El background para todo, la, el valor de coordenada de longitud, de latitud y las variables ambientales. Todo esto salvado en CSV. ¿no? Entonces ya tenemos el archivo de CSB para los puntos de ocurrencia y tenemos el archivo CSB del área de calibración.

Ahora, ya estamos listos entonces para entrar a Máxim. ¿No? Eh, eh, Maxent es un, es un programa que eh, usa la opción de máxima entropía para predecir eh, o ver la posible distribución o la distribución potencial de, de, de, una, de una especie.

Es un programa también que es gratuito, lo pueden bajar de la, de la internet. Cuando ustedes abren el Maxim, va a salir esta, esta ventana, o con dos eh, ventanas interiores. En el de la izquierda va, se van a cargar los, las muestras, los samples, y en la derecha, en los datos del área de calibración. Estos dos datos ya los tenemos.

Si no hubiéramos hecho los pasos anteriores, simplemente hubiéramos podido usar las opciones, la opción de Maxen más, de más que dice Auto Features, ¿sí? eh, donde va a escoger eh, modelos de predicción eh, y trabajarlo contra todos, los de, contra todos los puntos del área de calibración. Como les dije, el default de, de Maxen son 10,000 puntos,

eh, que quiere decir que del área de calibración eh, en cada intento máximo va a escoger al azar esos 10.000 puntos ¿no? nosotros estamos optando por la opción de contrastarlo contra todos los puntos del área de calibración entonces no vamos a usar el, el default de máximo. ¿no? Eh, acá eh, yo me estoy saltando el, las opciones de cómo escoger los

los modelos, ¿no? pues primero por simplicidad y segundo también por, por tiempo ¿no? entonces hay varios eh, modelos eh, que se pueden usar el modelo lineal, cuadrático el producto de estos dos el for, eh, el hinge ¿no? eh, vamos a usar eh, por simplicidad ahora el, el método de hinge, hinge feature es un feature class

Vamos a activar Create Response, eh, vamos a hacer un Jackknife. ¿No? Entonces, como dice acá, en la ventana de la izquierda, aquí vamos a poner el archivo de presencia. Acuérdense lo que hemos hecho. ¿no? El CSV que tiene esos 36 eh, registros con sus variables ambientales. Y aquí en la ventana derecha vamos a poner los datos del background. Esos 144 mil y tantos puntos con sus valores ambientales.

Eso ya lo tenemos preparado. En el output directory vamos a poner el, el, dónde va a estar el resultado que voy a obtener. Yo lo estoy llamando H05, H de Hinch. ¿no? Y proyección, este es este, el, el directorio donde voy a encontrar

la carpeta del área de proyección que voy a trabajar. Acuérdense que para, para este caso, el área de proyección es todo Perú y Ecuador. Entonces voy a necesitar los ASCII eh, del área de proyección de Perú y Ecuador. Eso lo voy a cargar acá en Projection Layer Directory File. A ver, avanzamos.

Y aquí estamos este, cargando entonces eh, el ASCII del de, de área de proyección. En el output eh, yo estoy poniendo que me lo guarde una carpeta que le llama modelos zoom Aquí ya he subido el, los archivos de, pre, de, de los registros donde están esos 30 y, eh, 36 eh, de registros. Vean acá, en sampos, en el lado izquierdo.

De Cinereos, cinco ¿no? Es Cinereus 5 kilómetros. ese 5, recuerden que es el valor de sin que he usado, el adelgazamiento. Acá hay que hacer un clic en sinereos. Acá ya están los datos del background que también ya lo tenía preparado en el lado, en el lado derecho. ¿no? Entonces, eh, continuamos. Ah, allá en

en Maxim hay una ventana de que se llama setting está, está, aquí está tapado está acá, el, acá está en el, abajo en el medio setting y ahí podemos dar algunas alternativas como es la de una es de regularization multiplier esta tiene varias opciones que va de 0.5 a 3 aumentando de 0.5 a 0.5

eh, para este entrenamiento o esta prueba vamos a usar una opción de 1 el Feature Class de, de hinge. Hay algunos trabajos recientes que sugieren que este eh, es, Hinch es, es preferible. Entonces hacemos el Run eh, de Maxim. Me va a crear el Output que dije que me guarden esta carpeta de modelos de Jung. ¿no? Y me va a crear nuevamente muchos

archivos. Para visualizar estos archivos, el, el que dice HTML generalmente es el que tiene casi toda la información. Y este es bueno leerla con todos sus archivos para tratar de, de, de entender ¿no? eh, cómo ha ido escogiendo su... Eh, cómo ha ido trabajando las, las variables, ¿no?

Pero ahora nosotros igual, por simplicidad, vamos a, a leer el archivo ASCII eh, que se ha producido con el ARGIS para producir el, el mapa de, de distribución. Uh, bueno, esta, esta lámina debía haber estado un poco antes. Hacemos el RAM. Entonces, eh, buscamos el, el ASCII.

Ahora, al revés, el ARMAP no le eh, ASCII, no visualiza el ASCII, mejor dicho. Entonces, el ASCII lo tengo que convertir a raster. Esto lo hacemos con ArcToolbox, Conversion Tools, ASCII to Raster. El ASCII es una de las, eh, lo vamos a encontrar en la carpeta donde hemos dicho que Maxime guarde los resultados.

Entonces, eh, estamos aquí en raster, ASCII to raster. En el input me va a pedir que ponga este ASCII. ¿No? Yo lo he guardado en, en una carpeta que se llama H05, recuerdan, de Hinch05. Eh, van a encontrar eh, dos o varios ASCII

escogen el primero, que encuentren, el primero que está en la lista el CineReos ASC ASC ¿no? y lo abren y el Output Raster eh, se va a guardar un archivo temporal aquí en Output Data había opción integer y Float bueno, me recomendaron que pongamos en Float

vamos a dejarlo en float hacemos ok y se creó este el layer temporal noten acá a la izquierda ASCII2 ¿No? el ASCII que se ha convertido en, en raster y que vamos a poder visualizar en el en el armado ¿No? o sea, aceptamos

Uh, vemos el, las, propi las propiedades de esta capa <coughs> eh, podemos eh, para que no se llame así tu raster vamos a ponerle eh, un nombre que sea más eh, informativo yo le he cambiado aquí bueno, de la capa. Uh, en layer name le he puesto el nombre tsinereos h1 no. no. o sea, le he cambiado el nombre

Vean que aquí hay varias alternativas. Eh, también hay Symbology. Vamos a ir a la opción de Symbology, al tab de Symbology. Donde hay varias opciones. Una de ellas es de cambiar la rampa de colores. ¿no? Cuando ustedes hacen clic aquí, van a aparecer eh, decenas de opciones de combinaciones de colores. Yo he usado esta de aquí.

Entonces ya estás, ya estás seleccionada. La siguiente opción en Symbology, aquí es este, el stretch. Voy a escoger mínimo y máximo de todas estas opciones. Escojo mínimo y máximo. Seguimos. Y voy a editar los valores de eh, superiores e inferiores con esta opción acá

como vemos que escogido mínimo y máximo, se crea aquí el high y el low y lo vamos a reemplazar por 1 0 aceptamos muy bien ah, y tenemos acá ya nuestro nuestro, nuestro resultado ¿no? entonces eh, como recuerdan tenemos yo ya lo he guardado

eh, como Tcineos H1 valores de, de máxima idoneidad 1 o de mínima idoneidad 0 eh, que se representa con los colores que he escogido ¿no? cuanto más rojo es el, es el área son zonas de mayor idoneidad ¿no? o también le llaman a, a, a, zonas de mayor sensibilidad

y eh, los azules indican que es eh, menor idoneidad esta es la vista a nivel de todo Perú y Ecuador este es un, ya de ya de por sí es un resultado muy interesante como les dije al inicio Tomacorumbis nereos se conoce por el registro que es una especie eh, que vive en los Andes

eh, pero este método me permite demostrar ¿no? que con sus variables ambientales es, es prácticamente eh, muy improbable que se encuentre en ambientes de selva baja o en zonas de puna, a pesar de que es una especie andina, ¿no? ¿No? y en ambientes de, de la costa.

Entonces, eh, aquí ya este resultado me está sí confirmando que esta es una especie andina eh, que preferentemente habita en, en, las, en las yungas. ¿no? Ahora, eh, como el área de proyección, eh, este es mi área de proyección, todo Perú y Ecuador. ¿no? Eh, en resumen, he utilizado la información de mi área de calibración que estaba en esta zona del norte de Perú

y sur, de, y sur de Ecuador para predecir en dónde más en Perú y Ecuador podría estar esta especie presente. El, el área de proyección eh, se puede afinar más, se puede hacer eh, preguntas más eh, concisas, más concretas, ¿no? porque como ustedes pueden ver, eh, el área de

el área que me predice en, en el centro y sur de Perú, eh, fácilmente yo podría decir que, que no, yo veo improbable que por ejemplo esté en las partes de, de Arequipa ¿no? o en alguno de los bosques de la parte central. En, que, en el siguiente paso lo que debería hacer es afinar el área de proyección, por ejemplo buscando...

Um, sistemas de clasificación de ecológicos, por ejemplo, podemos usar el de morrone ¿no? y buscar un área de eh, un shape de solo las yungas o un shape de solo eh, las cordilleras de ah, ecosistemas de montañas ¿no? y, y predecir en, en qué otros sitios de las yungas podría estar presente. ¿no? De esa forma reduzco

la predicción en otros, en otros lugares. Eh, eh, esta es la zona, um, un zoom de la, de la zona de mayor interés donde la especie está, está presente. Esto incluye prácticamente el área de, el área de calibración. ¿no? Uh, claro, acá pude haber agregado los puntos donde realmente ocurre.

Pero aquí me marcan muchas zonas de, de la Mayeque, de Cajamarca, de la Libertad, donde la especie donde aún no se conoce, pero que podría estar presente. Y esto es importante porque eh, una manera de probar este resultado es ir a, esos, ir a estos lugares y encontrar y ver si la especie está realmente ahí. ¿no? Y según mi

mi experiencia con el con la especie eh, este, result, este resultado me da ya un dato también interesante que ¿no? eh, actualmente esta especie está solamente hacia el lado izquierdo del río Marañón esta, esta línea gruesa que ven acá es el río Marañón y justamente el Maxen también me predice que va a estar en más lugares del de río Marañón y no hacia el lado derecho

excepto en las cabeceras. Entonces, era, hay muchas zonas eh, donde se puede ir y demostrar si la especie está realmente presente o no. Después hice un intento de, de ver cuál sería la... Los, eh, las predicciones usando eh, el último máximo glacial, ¿no?

Para esto, eh, el método es básicamente el mismo, eh, en vez de utilizar las, las capas de actuales que hemos usado al inicio, usamos las capas que se generan para el noroceno o para el último máximo glacial. Pero ahí la rutina es, es prácticamente idéntica. Eh,

este es un mapa que me salió en el último Máximo glacial usando un, es, un escenario de, que se llama C -C -S M. ¿no? ¿Qué quiere decir que eh, uh, el mapa eh, me predice cuál podría haber sido la distribución de, esta, de Tomás Messi y Mereos hace 21.000 años?

Y una de las cosas que a mí más me interesó es que me predice que está a ambos lados del mañón, también hacia el lado derecho y con una bastante idoneidad. ¿no? Y incluso en, en zonas eh, del lado occidental de, de Ecuador y de, y de Colombia. ¿no? Ah, esto es interesante porque me

me permite entender que eh, si bien actualmente esta especie no logra dispersarse al a, a cruzando estas barreras, es posible que hace 21.000 años, cuando las condiciones eran más húmedas y frías, eh, esta dispersión sí pudo haber sido posible. ¿No? Uh, muy bien, estamos ahora en esta fase, estoy ahora en esta fase de desarrollar más.

De estas previsiones hacia el pasado uh, hacia el futuro uh, biogeográficamente no me interesa mucho, más bien me interesa más uh, ver cómo ha sido hacia el pasado porque me, creo yo, me permite explicar como le dije eh, estos problemas de, de dispersión de especie bueno finalmente agradecer a, a, a mi tutor a Lázaro Guevara

aquí presente y todo el grupo del departamento de, de mamífero de mastozoología del instituto de biología ¿no? Fernando, Yolanda Julieta que por más de un mes me recibieron con, con mucho cariño y aquí estamos una vista en la colección bien, muchas gracias eso es todo por ahora eh, sin duda hay un montón de preguntas

eh, hay muchas cosas más que se tienen que se, pudo, se pueden haber desarrollado más, pero por el tema del tiempo. Y, y aún así creo que ya hemos hecho más de hora, casi más de una hora. Eh, al inicio puse mi correo, por si tienen algún interés en desarrollar este, estos aspectos. Uh, yo un especialista en el en,

Maxim, estoy en esta fase de, es, de explorar esta nueva herramienta. Hay mucha información en la internet, muchos tutoriales. Eh, realmente esta técnica ha avanzado tremendamente y, y como le dije mi interés es eh, utilizarla para entender los eh, patrones de distribución presentes y cómo pudo haber sido eh, en el pasado.

Muy bien, eso es todo, muchas gracias, no sé, tal vez hay algunas preguntas, si uh, podemos intentar resolverlas. Profe, buen día, soy Frank, muchas gracias por la explicación. Profe, tenía tal, una consulta

este, Con respecto a los, al valor que usted tomó para hacer el análisis de los componentes, de los 19 componentes que, te, que le dio el BioCline, este, ¿de dónde salió Mariales. o por qué dio usted el valor de 0.8 para decir que los que tienen de este punto hacia, masa, hacia valores superiores tienen mayor relación? Ah, ya. Este, por sentido común.

¿No? O sea, si tiene más de 80% de que están correlacionados, quiere decir que una variable está explicando el 80% de la información de la otra variable. Es una rule of thumb. Tú puedes escoger 90%, ¿no? Pero este, escogimos el, el 80%, ¿no? Entonces, si escogemos... Eh,

Variables correlacionadas, lo que estamos metiendo es más ruido. Entonces, por eso es mejor seleccionar este, variables que no estén correlacionadas. Ah, ok. Entonces es un mínimo valor, digamos. Sí, sí. Como te digo, son una, le llaman en inglés rule of sum, ¿no? Como en, los, como en otros análisis, ¿no? Por ejemplo, en, en Bootstrap tú también escoges un valor, en otros análisis...

Eh, pero es, obviamente es claro que si tiene más, de, más del 80% de correlación, eh, hay mucha información repetida, ¿no es cierto? Okay. Ah, profesor, buenos días. Muchas gracias. Le habla lady, lady Ramos. Eh, muchas gracias por la presentación. Este es un tema muy interesante. Eh, la verdad a mí me llama mucho la atención...

Y quisiera saber si, por favor, podría poner su, de nuevo su correo y este, en algún momento, no sé, si podría dar otra exposición algo más orientado. Eh, le explico que en mi caso, o sea, yo trabajo en un área natural protegida y siempre tomamos los datos meteorológicos, no como precipitación y temperatura, y una de mis... Eh,

de ideas ahí que tengo es justamente esa parte de la distribución de las vicuñas o otros animales que se encuentran dentro de la reserva, en este caso con cabaleras, ¿no? Y me gustaría poder trabajar por esa parte de la distribución, ¿no? Lo veo muy interesante. Uh, sí, lady, eh, gracias. He puesto en el chat mi, nuevamente mi correo. Uh, ok, lady, gracias. Puedes escribirme.

Y claro, este realmente es un, es un método, no es nuevo el método de, de distribución. Hay otros algoritmos también ¿no? que usan, por ejemplo, eh, ausencia, ¿no? pero este, uno de los algoritmos más usados es MaxEnt y lo que estamos eh, explorando. ¿no? Eh, ojalá que puedas seguir aumentando en, en tu estudio. ¿no? Sí.

Bueno, si no hay alguien más, agradezco la, la presencia de todos ustedes y estaremos al tanto también de, de los trabajos que ustedes hayan hecho. Como les repito, hay mucha información disponible en la Internet, realmente tutoriales y hasta cursos extensos. Eh, he seguido algunos de estos también.

Y uh, es, es prácticamente ya toda una, una especialidad. Bueno, muchas gracias y estamos cortando la... terminando ya la presentación. Muchas gracias, profesor. A ustedes, Gracias. Por